Hey amigos de TechCetera, les cuento que la gente de Motorola nos ha mandado una de sus tradicionales cajas sorpresas. Vamos a ver qué hay adentro. Interesante. Uh -huh. Aquí hay otro dispositivo. Vamos a ver de qué se trata. Uh -huh. Luces. Y son un poco flexibles. Ok. Para ambientar este unboxing. Bueno, pues vamos a usarlas, efectivamente. Y ahora vamos a ver qué hay dentro de esta caja. Uh -huh. Aquí veo... Algo más. Wow. Ahora sí se puso la cosa buena. Hmm. Para tenerlo en cuenta. Razer. Minimal. Bueno. ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! Aquí hay otra instrucción. Wow, aquí hay una serie de indicaciones precisamente sobre localización, sobre un teclado. Bastante interesante, aquí está una sobre YouTube, otra sobre la cámara rápida, y aquí está el mismísimo protagonista de todo. Bueno, recapitulemos, ¿qué tal el tamaño de la sorpresa? Wow, minimal, mid, maximal. Cuando lo mínimo, conoce a lo máximo. Todo de un vistazo. Estamos hablando de la pantalla externa. Aquí estamos hablando de decirlo de otra manera. De ver un poco más. Ajá. De la cámara rápida. Y de la parte icónica de este plegable. Y aquí lo tenemos. En vivo y en directo. La caja es bien particular, vamos a abrirlo, vamos a sacarlo precisamente de su envoltura. La verdad no habíamos tenido una caja así desde hace mucho tiempo. Bueno y ahora vamos a abrir la caja, vamos a develar los contenidos. ¡Wow! Véanlo ustedes mismos, es espectacular. No solo viene el teléfono, que es simplemente hermoso, es pequeño, se siente bien al tacto. Aquí lo tenemos apagado, próximamente lo vamos a mostrar prendido. La cámara, la cámara interna, USB-C, la entrada precisamente para la SIM, y ahora vamos a ver qué otras sorpresas hay aquí. Ajá. Cargador USB-A a corriente. Un jack, o bueno, el adaptador de 3.5 a USB-C. Y el cable. Como se puede percibir, el cable es de USB-C a USB-A. No es cualquier empaque este. Fíjense lo hermoso que es la textura, los acabados y demás. Bueno, y aquí encontramos el manual o guía de uso rápido, donde efectivamente hablan de la pantalla Quick View, el diagrama de los botones de encendido y apagado, el diagrama de los sensores, micrófonos y demás. Vale la pena. Que todo aquel que lo compre vea esta guía rápida y se entere de cómo funciona el teléfono. Además está en idioma local, entonces es fantástico. Aquí está la información de regulación. Y obviamente el diagrama para sacar y poner la nano SIM. Bueno, vamos a estar probándolo y les estaremos contando cómo nos va. Bueno amigos, aclaración importante, este es el botón de encendido en la parte superior izquierda. Y aquí ya vemos en pantalla el tradicional Batwing de Motorola. Hay que ver los ángulos de visión de esta pantalla porque es un poco extraña, pero aquí ya empezamos. Uno de los grandes atractivos de este Razer no solo que sea plegable, sino que se trata de una terminal 5G. Y vamos a abrir precisamente el video. El audio es bastante interesante desde que me en el parlante. Y la segunda pantalla externa, View da una experiencia de uso que podría resultar muy atractiva para muchos. Además, nótese no que el, el, el tamaño plegado es muy cómodo. Se puede operar prácticamente con una sola mano. Entonces, como pueden ver, existen las líneas laterales porque el formato es como muy ancho. La misteriosa caja que llegó de parte de Motorola. Bueno, el sonido no está mal. El micrófono de solapa no es el más alto. acá. y ya salimos se trata de filtros, y vamos a ver otra cosa que es, que pasa para si yo abro vamos, otra aplicación usamos, ¿sí? bueno, vamos a ver las aplicaciones para los gamers y acá nos soplan un poquito, y efectivamente, un poquito. efectivamente aquí puedo tener dos corriendo una un edición de 4GB de RAM y 128T si lo pongo horizontal también y hace lo y mismo y estaremos haciendo el destape como se debe lo cual es una funcionalidad bastante interesante. Nos preguntaban cuántas aplicaciones pueden correr al tiempo y fíjense aquí tenemos básicamente la galería, tenemos el navegador y también tenemos YouTube. O sea tres aplicaciones al tiempo en el Motorola Racer 5G. Y en el momento en que quiera ampliar. Simplemente le doy ah, a una de estas, por ejemplo a YouTube, familia G, familia e, familia Motorola, para volverla no ha sucedido, mitad, no ha sucedido, mitad de pantalla. Años, o, decirse, en su defecto, este de también la puedo volver pantalla completa. Explorando un poco más a fondo las opciones, nos dimos sí, cuenta sí. que efectivamente el sí el se moto puede usar plus, la pantalla externa una cámara del dispositivo precisamente para... Mega. Visualizar, visualizar videos, fíjense lo interesante que puede llegar a ser. con 730 G, recuerden esta, esta eléctrica G, porque más al... interesante es la navegación que existe en esta pantalla donde podemos ir viendo algunas de las aplicaciones que tenemos abiertas y sobre todo al desbloquearlo, por ejemplo, podríamos ver llamadas y notificaciones recientes. Fíjense, acá puedo abrir por ejemplo la calculadora, hacer operaciones rápidas sin tener que abrir el teléfono y funciona este tipo de navegación también podría llamar y podría acceder a la cámara y acá están eh, las diferentes opciones del aspecto que puede tener la cámara tomar fotos con, con gestos, el HDR y demás inclusive acá puedo variar si quiero tomar una foto tipo retrato, un video, un slow motion y demás. Una navegación muy interesante. Habíamos visto algo parecido en el Galaxy Z Flip. Algo que me parece bien interesante es el modelo de navegación. Fíjense que la pantalla es bastante larga, pero ayuda a visualizar más contenido de una manera bastante fácil. Los ángulos de visión son buenos. El giroscopio funciona bien. Y esta parte es bastante cómoda. Hay cosas que son raras, como ver los videos y, e inclusive algunos juegos no se adaptan bien. Y este juego muestra muy buena compatibilidad lo único es lo del parlante que si uno lo coge así encajona el audio estas son algunas pruebas que hicimos con la cámara con la frontal precisamente está acabadita de sacar del horno como pueden ver ya está cayendo la noche y pueden y dado que estaba un poco oscuro la imagen no está nada mal estamos probando la cámara del Razer así se ve la opción de llamadas telefónicas cuando la pantalla está cerrada y así se ve cuando está abierta un poco diferente a lo que habíamos visto en el CES precisamente del de Razer ahora algo si se dan cuenta es que es un imán para las huellas ahora tenemos una cámara de 48 megapíxeles con estabilizador óptico y una batería bastante buena que dicen que es para todo el día y tiene turbo power esta versión posee 8 gigabytes de ram y 256 de rom este pequeño que tenemos acá tiene un procesador qualcomm snapdragon 765g que es bastante potente y quién lo diría en este factor de, de... Forma tan compacto y que fue tan legendario hace un tiempo con el Razer original Es ligeramente pesado, pero no está nada mal Y se puede manejar con una sola mano, por ejemplo, para hacer llamadas y demás Y la cámara interna o frontal para selfies 20 megapíxeles Es dual sim Aquí está la bandeja para ingresar la sim, acá está el parlante, que me preocupa un poco la ubicación porque como ya hemos visto encajona un poco el audio si no se coge bien y aquí está la estrella precisamente de todo, la bisagra, que hace posible este factor de forma tan interesante del plegable de motorola a nivel de dimensiones tengo una pantalla de 2.7 que es la llamada quick view y en el interior tengo una pantalla de 6.2 plegable fíjense aquí la vemos en todo su esplendor unos ángulos de visión interesantes debo decir que cuando está apagada eh, pues no se ve tan impresionante pero prendida sí tiene un look and feel bastante bueno amigos próximamente tendremos más detalles sobre el moto racer 5g en Texetera.co. más análisis si debe o no comprarlo las cosas que nos gustan las cosas que no nos gustan para que usted Señor lector, señor miembro de la audiencia, se mantenga siempre informado. Lo esperamos, recuerde, etc.co.